Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy tenemos dos noticias que quiero repasar En principio estamos aquí en la sección de, de noticias de World of Tanks en la página oficial, claro que sí Y tenemos aquí esta noticia que es la previsualización de la actualización 1.7.1 que es lo que se nos está por venir próximamente queridos amigos y tiene que ver con los Chu cañones eh, bueno vamos a leer un poquito un poquito que tiene que ver con, con esta noticia bien dice la temporada festiva ha quedado atrás pero aún tenemos mucho contenido que sin duda disfrutarás hoy es un día especial ya que los tanques tan esperados vehículos con doble cañón llegan al super test esto está muy muy bueno, además de la llegada de la nueva eh, subrama de tanque pesados soviéticos de doble cañón Que llegará a la actualización 1.7.1 Probaremos una nueva función, el kit de desmonte Que planeamos lanzar junto a los nuevos vehículos Con esta función podrás ahorrar oro al desmontar equipamiento complejo Ahondaremos un poco en este asunto Bueno, acá explica un poquito qué es el supertest es el proceso de probar, digamos, es un servidor de prueba, un, para hacerlo, para hacer un resumen, digamos, ¿no? Eh, en el cual se van probando diferentes funciones, prueban mapas, equilibran vehículos y demás contenido. Que después eso pasa al sandbox y después pasa a la prueba común y después de ahí pasa a nuestras cuentas. O sea que cada, cada movimiento que hace Wargaming... Con respecto a cualquier actualización de lo que sea, ya sea en tanques, en funciones, en equipamiento, en tripulación, en habilidades, en mapas, cualquier cosa, siempre es probado anteriormente. Para ver qué tipo de resultados tiene, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá tiene el título este, Doble Cañón, Doble Diversión. Quizás hayas visto al extraordinario Objeto 703 versión 2, que es el tanque que salió en las cajitas grandes, por si alguno no lo sabe. El primer vehículo premium con doble cañón de nivel 8 de World of Tanks en batallas aleatorias. Quienes lo tengan podrán, podrán disfrutar de una experiencia de juego nueva y dinámica. Además, este tanque llama la atención instantáneamente en el campo de batalla. La nueva subrama de tanques pesados soviéticos de doble cañón comienza en el nivel 7 con el KB-3. Con el KB-3, señores. Bien, o sea... Que vamos a tener que empezar a levelear esa, esa rama entonces para lo que la tenemos medio olvidada. Yo me guardé una, un poquito de experiencia libre, un poquito de orito por las dudas. Eh, a ver si ya empezamos con el KB-3 y de ahí vamos escalando a ver qué onda hasta, hasta llegar a los niveles más altos. Podrás moverte a través de la rama de tanques pesados o investigar estos nuevos depredadores de doble cañón. En la actualización 1.7.1, los siguientes tres vehículos nuevos se lanzarán de cabeza al campo de batalla. Bueno, yo ya había hecho un digamos un primer contacto con estos tanques, ¿no? Eh, así que bueno, el tanque en cuestión es el IS-2-2, es decir, de doble cañón. Acá tenemos algunas imágenes. Mira, está bastante, bastante lindo. Tiene pinta de que, de que. va a estar bueno por lo menos. A simple, a simple vista. Está muy muy lindo. Estéticamente, por lo menos hablando, me gusta, me gusta en lo estético. Después el IS3. Recién dijimos el IS2-2. Ahora es el que sigue, es el IS3-2. Bien, a ver. Este es nivel 9. El que vimos recién va a ser el tier 8. Bien, el IS2-2 es el nivel 8 de la rama. El IS-3-2 va a ser el nivel 9, vamos a verlo estéticamente, que está bastante, bastante lindo. Me gusta, me gusta, me gusta, están buenos, sí, claro que sí. Y um, el ST-2 va a ser el Tier 10, este va a pegar como los dioses, vamos a tener que tener mucho cuidado con este, porque si, sí, obviamente van a tener la mecánica de pegar con los dos cañones juntos y te van a hacer repollo. Está muy lindo también, me gusta me gustan todos, la verdad que... En lo que a tanques se refiere, me gustan todos. Uh, la tripulación de los tres vehículos de doble cañón constará de cinco tripulantes, comandante y operador de radio, artillero, conductor y dos cargadores. Conforme avances por la rama, descubrirás que estos tanques tendrán más blindaje y más potencia de fuego, y que cada vez será más divertido manejarlos. Pero su característica más importante es la cantidad de modos de disparo. Bueno, cíclico, secuencial y doble disparo Bueno, los que ya más o menos Tienen el de doble cañón El, el tanque, el objeto 703-2 eh, Que salió en las cajitas navideñas Más o menos tienen una idea de qué, de, qué, de qué trata esto, digamos Tras disparar, el cañón activo Digamos, el izquierdo, por ejemplo Comenzará a recargar El segundo, el derecho en este caso Pasará a ser el cañón activo O sea, te cambia la cámara de uno a otro O sea, se mueve como un milímetro ponele y te das cuenta que estás disparando con, con el otro cañón. Cuando se carga el cañón izquierdo, se realiza un disparo con el derecho. Luego el derecho comienza a cargar. Secuencial, dispara ambos cañones por turnos. Luego disparar con el cañón izquierdo activo, la cámara cambia. Pero no podrás disparar el segundo cañón enseguida. Claro, porque tenés como un tiempo de penalización, por decirlo así. El cronómetro de, de la izquierda te muestra cuando puedes disparar. Cuando el cronómetro termina podrá disparar desde el segundo cañón. Recuerda que a pesar de que se interrumpirá la recarga del primer cañón, se dará comienzo a la recarga secuencial de ambos proyectiles. Y después, el, el más divertido de, de, de disparar es el doble disparo, pero que también tiene la peculiaridad de que es bastante difícil de embocar los dos tiros, porque por lo general vos medís uno y con el que estás midiendo... Probablemente vaya al sector donde estás disparando, pero el otro puede que pegue en otra zona del tanque rival Y salvo que lo tengas de lateral o trasero, eh, al enemigo a veces cuesta invocarle los dos tiros Pero cuando le pegas ambos cañonazos es la gloria, nene Bueno, eh, como decíamos, doble disparo ya lo dije, básicamente es lo que dije recién Bueno, esta es otra de las, de las cuestiones nuevas que se viene ¿Qué es el kit de desmonte? Bien chicos, a ver, ¿qué es el kit de desmonte? A partir de la actualización será posible desmontar y enviar equipamiento complejo al depósito de forma gratuita. Eh, sin gastar 10 de oro. Para hacerlo tienes que usar el nuevo kit de desmonte. Tendrás probabilidades de obtener el kit por medio de recompensa por méritos grande de la quinta ronda de esta recompensa especial. A ver... Da un segundo que quiero ver esto, que es recompensa por mérito ¿A qué te refieres? Ah, la, lo que vas ganando, mira acá está Esta imagen todos ya la conocen seguramente Cuando vas ganando, cuando vas haciendo buenas batallas Te van dando beneficios, ¿no? Que te van entregando después de cada batalla Al mérito por hacer unas... Un, por tener un buen desempeño, digamos eh, Cada kit de desmonte se puede usar una sola vez Para desmontar una pieza de equipamiento complejo de todas maneras, podrás seguir desmontando equipamiento complejo usando oro. Ok, o sea que tengo las dos posibilidades todavía. Solo tienes que seleccionar la opción desde el menú de la pantalla de equipamiento. Pero, ¿por qué no lo quitas de forma gratuita y guardas el oro para algo más? Los kits de desmonte conseguidos se almacenarán en la sección inventario en la pestaña de consumibles. En el depósito, claro, como, como los otros, digamos. Eh, bueno, buenísimo. Hasta ahora estas son las actualizaciones, chicos. Que podemos decir Que entonces sale el ST2-2 Como nivel 10 de, de esta rama de doble cañón Que aquí lo tenemos en pantalla Está muy lindo, la verdad que está muy lindo Después tenemos el tier 9 Que eh, va a ser el IS-3-2 Bien, acá también los tenemos en pantalla Básicamente es un IS-3 con dos cañones O sea... Eh, y después el tier 8 va a ser el IS2-2. Que aquí lo estamos viendo. Bueno, está muy lindo. Después, bueno, como dijimos, tenemos el kit. Eh, y aquí nos explican qué es el Supertest y demás. Bueno, dicho esto, que es lo más importante de. de la actualización por lo menos. Lo que nos han dicho hasta ahora de la actualización 1.7.1. Bien chicos. Y después lo otro que quería contarles es que en el día de ayer ha salido un nuevo evento que no deben perdérselo chicos porque está muy muy bueno que tiene que ver con tanques y medallas. Detecta, asiste y captura. Acá nos hace un resumen. ¿Y en qué consiste tanques y medallas? Que es este evento que estamos viendo aquí. Dice, cada mes seleccionaremos tres medallas y le asignaremos valores numéricos. A lo largo de la duración del evento deberás intentar obtenerlas tantas veces como puedas una vez que concluya el evento calcularemos quienes lograron la mayor cantidad de puntos y los premiaremos en base a su posición final bueno y acá te dice es como un torneo por decirlo así viste como un torneo de fútbol que vas sumando puntos los equipos van sumando puntos a medida que van haciendo bueno victorias bueno, en vez de victorias derrotas y empates aquí se eh, denomina explorador te dan un punto Patrulla te dan 2 puntos e invasor 3 puntos. Si eh, te preguntás qué es invasor que te da 3 puntos, captura el número máximo de puntos de base de enemiga no menos de 80. El logro se da en la captura exitosa de la base, incluyendo solo los puntos que formaban parte de la captura. Si dos o más jugadores han adquirido la misma cantidad de puntos de captura, el logro se otorga, se otorga al jugador que ganó más experiencia en batalla. Después lo que es servicio de patrulla que te da dos puntos, sumas dos puntitos con esto, ayuda a tu equipo a dañar al menos 6 vehículos enemigos por detección. Bien, esto va para los spotters, para los spotters, para los ligeros, para los light tanks. El jugador debe ser el único que detectó los vehículos enemigos en el momento en que fueron dañados. Si dos o más jugadores tienen el mismo número de vehículos enemigos dañados, después de la detección el logro es otorgado al jugador que ganó más experiencia. Y por último el explorador que te da un puntillo, detecta más vehículos enemigos que cualquier otro jugador en tu equipo, al menos nueve. El logro se concede a un jugador en el equipo ganador. Te darás cuenta que la mayoría de los ligeros y ciertos medianos y pesados son ideales para esta tarea. Pero no te lances al campo de batalla todavía que hay ciertas restricciones para que los puntos que ganes eh, sean tenidos en cuenta en el cálculo final. Se encuentran las batallas jugadas entre el 1 de enero y el 31 de enero inclusive. Solo cuentan las medallas obtenidas en batallas aleatorias, ya sea estándar. Asaltos o encuentros. Y grandes batallas. O sea, la de 30 versus 30, chicos. Solo cuentan las medallas que obtengas con vehículos regulares de nivel 6 o superior. Todos los vehículos premium de recompensa o especiales quedan excluidos. O sea, esto se cuenta solamente para batallas aleatorias y vehículos de línea. Traducido, ¿no? Bueno, y acá tenemos las recompensas que están muy muy buenas. El primer puesto se va a llevar un Lanzen C, bien quien gane el evento de tanques y medallas del mes se llevará un vehículo premium de nivel 8 con su espacio de garage y tripulación entrenada al 100%. El de esta edición será el en C e incluirá el estilo especial Lobos de Odín. Está muy muy lindo el Lance C. Después tenemos la bestia, la sucia ni que la tengo, es un, una bestia parda de nivel 6 que recarga en 13 segundos y pega unos 440 Unos 500 a veces Y unos casi 600 Una bestialidad Con su munición Estándar eh, pega, pero... pega un poco menos Pero penetra un poco más Con la munición premium Penetra un poco menos Pero pega más eh, Bueno, la verdad que está, está Muy muy bueno Y con la munición explosiva es una bestia Básicamente es una bestia parda eh, y después tenemos para del tercero al décimo puesto Te dan 7 días de cuenta premium de WOT Que está muy bueno, más un espacio de garaje Está bárbaro, a quien no le viene bien una semanita de cuenta premium Después del puesto 11 al puesto 20 te dan 5 días de cuenta premium Y del puesto 21 al puesto 40 te dan 3 días de cuenta premium de WOT eh, Quien tenga, aunque sea 3 medallitas, tiene asegurado un día de cuenta premium de WOT bueno, acá te, te aclara que si alcanzas un puesto que incluye un vehículo premium y ya lo tenés, recibirás la equivalencia en oro. Eso está bueno. O sea, no es que perdés eh, la posibilidad de tener el tanque o el oro. En este caso, te darán el equivalente en, eh, en moneda del juego. Bueno, acá te dice, ¿estás interesado? Entonces haz clic en el siguiente botón que está aquí. Canjea el código en pantalla y ya estarás participando, chicos. Acá está, a ver. Canjear. Lo estamos haciendo aquí en vivo. Confirmado entonces, gracias, perfecto. Eh, te enteraste tarde del evento y crees que ya de nada sirve participar, te equivocas porque puedes unirte en cualquier momento. Eh, así que bueno chicos, cualquier cosa, acá tienen el link del foro. Estamos aquí en la página de World of Tanks, en la sección de noticias, amigos. Bueno queridos, hasta aquí hemos llegado con este video informativo, entonces... Muchísimas gracias por prestarme su, su querido tiempo y espero que les hayan servido estas eh, noticias que les traigo para todos ustedes. Les mando un saludo enorme, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chau chau.